Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar analizando y viendo un poquito qué onda con este Progetto 46 Me tomé un poquito de tiempo para poder eh, analizarlo, para poder conocerlo un poco O sea, no, no es que lo compré y al segundo día ya quería eh, mostrárselos No, o sea, queremos hacer algo más completo, algo que ustedes puedan llegar a comprender y que y que bueno que, que sea verídico no que sea real no estar diciendo cualquier cosa por decir bueno y qué podemos decir de este tanque de este proyecto primero que es un tanque premium de tier 8 de la de la rama italiana no está para comprar habitualmente si vamos a vehículos podemos verificar aquí en la rama italiana que no está disponible para su compra bien es decir hay que comprarlo de vez en cuando, cuando sale la oferta de este tanque, bueno, ahí recién podrás o tendrás la posibilidad de poder adquirirlo bien. Bueno, otra de las cuestiones que podemos decir, proyecto que es un tanque medio con una relativa buena movilidad. Después nos vamos a ir metiendo más específicamente en cada, en cada punto, más de manera más detallada, ¿no? Pero podemos decir que es un tanque que tiene buena movilidad, que tiene una buena, una buena visión, digamos. Eh, tiene un, un cañón bastante aceptable, digamos. Lo que lo hace distinto al resto de los tanques es el tema de cómo carga su munición, cómo carga los proyectiles este Progetto 46. Y es igual que toda la rama italiana, básicamente. El P-44 Pantera ya empieza con estos canones 90-53, cañón de auto recarga, bien. Bueno... Este vehículo no sale de, ese, de esa línea, digamos... ...de cañones con autorrecarga. ¿Y qué quiere decir con autorrecarga? Bueno, a diferencia de los autocargadores franceses, por ejemplo... ...este vehículo lo que tiene es que va cargando su munición a medida que vas disparando el proyectil. ¿no? O sea, por ejemplo, tenés tres proyectiles en la recámara, como dice aquí... ...y disparas uno y automáticamente el segundo ya pasa a estar en el lugar del primero... El que estaba tercero pasa en el lugar del segundo y el otro ya se está empezando a recargar, eh, digamos, nuevamente para que puedas continuar disparando. La diferencia, como les decía, con los franceses es que los, por ejemplo, los autocargadores franceses, no sé si tendré uno por aquí. O mismo, mira acá justo tengo un Skoda, un Skoda T27, también un autocargador. Y este tiene tres proyectiles, dispara cada 1.8 y recarga el cargador completo, el tambor, como podríamos decir, en 22.5 segundos, bien, este funciona exactamente igual que cualquier autocargador cargador de, del juego, incluso de la línea de la rama francesa, igual que los suecos también, que le, digo, o sea, digo, el Emil y eso, eh, también funcionan de esa manera, en cambio este, este proyecto modelo 46, no, este proyecto como les digo, va disparando un proyectil y ya empieza automáticamente a recargar. Lo que para mí yo interpreto como una gran ventaja. ¿Por qué? Porque vos prácticamente casi todo el tiempo estás disparando. Con el tiempo, a medida que le vas agarrando la mano, te vas dando cuenta de cómo utilizar los proyectiles y a disparar en el momento que tenés que ir disparando. ¿no? Entonces, tal vez si sabes que vas a vas a rebotarle a alguno, capaz que te, te cuidas ese tirito. Y lo utilizás mejor de otra manera Este tanque Por lo menos me está enseñando a jugar mucho A mí la verdad es que yo no soy un experto En tanques medios, si sí me gustan Mucho los TD, porque no, los cazatanques Porque no tienen una complejidad Muy grande, digamos Simplemente tenés que conocer bien Los, los mapas, posicionarte, tener una buena Tripulación y así calculo que Cualquier persona puede llegar a hacer daño En una partida normal Y eh, bueno, eso, después me gustan también los, algunos pesados, no todos, aunque estoy empezando a dejarlos más abandonados. Y me está gustando este tipo de tanques más... Eh, ¿Cómo podemos decir? Con más movilidad, ¿no? Con más movilidad, con más visión y que te pueden dar eh, siempre una, una salida, digamos, ¿no? O sea, vos estás en un sector, ese sector ves que se está perdiendo, te das media vuelta. Y te reposicionas a un lugar donde puedas llegar a hacer daño, ¿no? Nunca des por perdido un tiro. Siempre que puedas pegarlo, no, no te quedes. Son consejos que doy, ¿no? No te quedes en una posición a morir. Obviamente, si estás con un mouse, con un Panzer 7, a un mouse A donde vas a ir un tipo 5, obviamente no te vas a reposicionar, digo, ¿no? Estamos hablando de tanques medios con movilidad. Después tenés otros tanques medios. Medios, ponele, super Pershing. No te vas a reposicionar con 11.9 de movilidad de potencia específica. En cambio acá tenemos casi unos 18.47, casi unos 19 por poco, digamos. O sea, no es mala la movilidad que tiene. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que son los datos puros y duros, ¿bien? Daño promedio por disparo 240, ¿ok? La penetración es de 212. Digamos, mmm, siento que esta munición penetra más de estos 212... Aunque fíjate que el valor nominal es unos 159 a unos 265. Después con munición premium, munición APCR, 259. Lo que nos da un buen, una buena penetración en tier 8, en tier 9 y en tier 10. Por lo general vamos a poder penetrar casi todo. Casi todo con esta munición APCR. Tal vez con la distancia puede que se complique un poco más. Un poquito más con los tanques muy muy duros. La mayoría de la gente que lo tiene y que lo conoce y que sabe del juego dice que el tanque este este, este tanque está op, que está overpowered, o sea que está roto, que está muy, muy muy demasiado bien. Yo por lo general no suelo opinar eso de los tanques. Para mí por lo general muchos tanques que dicen que están rotísimos que esto que el otro no lo veo así. Pero en este caso en particular sí tengo que decirlo. Lo lamento mucho si Wargaming escucha mis palabras. Espero que no. Espero que no llegue a oídos de Wargaming. Pero pero sí, sí, sí. Este tanque está, está, más, que, está más que muy bien. O sea, para mí es un fuera de serie. Y, y, y la verdad que... Merece la pena. Merece la pena comprarlo porque... Una vez que... Tal vez las primeras veces te va a costar mucho usarlos. Más si sos de mi de mi escuela, digamos, de que no nos gusta mucho o que nos resulta un poco difícil usar los medios, porque creo que tenés que tener experiencia para usarlos bien y no sería mi caso digamos, ¿no? Pero bueno, no me desvío más. Tema de recarga como decíamos. Primer proyectil una vez que recargas el tambor completo, eh, lo estás recargando en 6,8 6, 7,6 el segundo y 10,01 el tercero bien eh, lo que no está nada mal Porque pensá que en 10.1 segundos Vas a estar tirando 3 proyectiles Después eh, La velocidad de giro del cañón Está más que bien, muy muy bien 38.4 Lo que hace que mm, rara vez Los ligeros puedan venir y trolearnos Y eso que a veces Intentan trolearnos los ligeritos con ruedas Pero siempre se van a llevar Casi siempre se van a llevar, aunque sea Un tiro o dos Te lo digo por experiencia porque Va a suceder eso, se te va a lanzar un ligero Y no sabe con quién se está metiendo Que es un... no conmigo, no con Nando Digo con un probeto. Eh, ángulos de elevación y depresión del cañón Menos 9 de depresión, chicos Y más 20 ángulos de elevación Es una barbaridad O sea, te puedes asomar en una loma, en una colina Y con esta depresión va como piña Después veamos, velocidad de apuntamiento, 1.97, o sea que cerrás retícula en nada. Una dispersión de 0.31, bien. Es una gran, gran dispersión, o sea, casi prácticamente de las mejores del juego. Estamos ante un vehículo bastante, bastante preciso. El DPM 2133. Con esta recarga, con este cañón, no está nada mal, digamos. Eh, puntos de vida 1400 puntos de vida Nos quedamos medio cortinas Con los puntos de vida Más que nada eh, cuando vemos tier 10 bien Porque te llega a pegar un cazatanques De tier 9 O de tier 10 Un 704 te puede pegar unos 800 Un 268 te puede pegar unos 750, 800 900 también Así que ojo cuando ves tier 9 Y tier 10 Incluso Tier 8 también, un Scorpion te puede sacar tranquilamente unos 450, 500 o 600 de vida, una Su-130PM. Así que mucho cuidado con eso, porque el blindaje es de paper, somos de papel. Con este tanque tenés un blindaje frontal de 60, 30 de lateral, 20 trasero. O sea, Imagínate que somos de, ya te digo, somos de plastilina. Blindaje de la torreta 80, puede que alguna que otra vez rebotes algún tirito con esta torreta. Potencia del motor, tenemos unos 652 caballos, lo que nos da una potencia específica de 18,47, como habíamos dicho antes, y una velocidad punta de 55 km por hora hacia adelante y 20 km por hora marcha atrás, ¿bien? La velocidad de rotación es de unos 49.07. Es excelente. Es muy buena la velocidad de rotación. Compararla con la del Panther 8.8. Otro premium de Tier 8. Es eh, a bueno, hablar con este, con el Super Pershing. Con el Skoda, que sería lo más parecido. Unos 46.93 el Skoda, que gira bastante bien. mira esto, 49 casi 50. Bueno, mira el, el TL1 LPC gira bastante bastante rápido. Bueno, el ram ser no, porque es, es más un pesado que un medio. Nos quedamos con que... La velocidad de rotación es muy, muy buena. Camuflaje, 342. A ver, yo lo que quiero dejar en claro es que el camuflaje de este tanque no es malo, para nada. Yo tengo 342, pero miren que la tripulación no es la mejor del mundo, es la del estándar B. Y ni siquiera tengo sexto sentido. Si yo tuviera sexto sentido, y tuviera la tripulación con hermanos de armas y camuflaje, esto seguiría a unos 437, Tal vez si le sacás el estabilizador o si le sacás las ópticas revestidas, pero vamos, vamos a hacer vamos a verlo de, desde otra perspectiva más, un poquito más eh, reservada suponte. Le sacamos el, esta, el estabilizador, yo no se lo sacaría, ¿no? Pero suponte que te gusta jugar más retrasado, más, un poquito más camper, digamos, eh, se te va a unos 587, casi 600 y si a esto le sumas Espaguetis a la boloñesa tenés unos 606 de camo. Lo que no está nada mal. Vamos a ponerle acá conciencia de la situación y reconocimiento. Entonces se nos va a unos 462 metros. Lo que es un montón, chicos. Es un montón. Es, una, es un montonazo. Por eso digo, este tanque está muy muy bien. Muy muy bien. En su tier es una locura. Y cuando ves tier 9 y tier 10, lo, que, lo único que tenés que hacer es conservar un poquito más los nervios, la calma y tratar de jugarlo un poquito más estratégico, digamos, ¿no? Un poquito más retrasado, no lanzarte, porque ya te digo, salvo que veas a uno, pero lo que pasa es que, que esté regalado y con poca vida y te le lances, pero si no... Pero tenés que estar seguro que estás solo, si no estás en el horno. Este, yo creo que este tanque es de los más... Mmm, Digamos, se desempeña mejor a medida que van siendo eliminados Algunos eh, tanques del juego Entonces ahí puedes tenés un poquito más de, de, de libertad Para moverte por el mapa, ir por acá, por allá Y si no, quedarte en una zona estática Digamos, eso no importa La cuestión es que puedas eh, hacer daño, ¿no? Pero bueno amigos, vamos a meternos ya en la replay Porque si no, como siempre digo, se nos va a terminar haciendo un video muy largo Ah, lo último que sí quería decir es Cómo lo llevo equipado, como les decía recién, eh, ópticas revestidas, eh, estabilizador vertical, porque considero que le da precisión en movimiento y la rotación de la torreta, con lo cual siempre es, mientras más precisión tengamos, mucho mejor va a ser para nuestro tanque. Y después la barra de carga de cañón de calibre medio, que siempre hay que ponérsela a todos los tanques, sea cual sea el tipo. Y como este cañón lo permite, a diferencia de los franceses que no le podés poner, Creo que no me quedó ningún francés. Tenía el 50-100. Pero me parece que ya no lo tengo más. Porque lo vendí, creo. Pero bueno, tenemos la bachat, por ejemplo. Que no te lo permite, ¿ves? Que es un autocargador también. Cuatro proyectiles. Dispara cada dos segundos. Y recargan 18,36. O sea que tenés 18,36 segundos. De nada. De pasear por el mapa. Porque no podés disparar. Bueno, ven que no, no tenés la barra, la barra de carga. A diferencia de eso, nosotros... En nuestro progetto sí que lo tenemos Nos permite poner una barra de carga Y eso te da una cierta ventaja Además de todas las que dijimos Además tenés esa ventaja también Bueno amigos vamos a la replay Y nos vemos ahora en el campo de batalla Bueno amigos Acá estamos entonces en el campo de batalla Estamos con nuestro progetto Contra un um, Tier 9 Bien tenemos un Emil 2 de aquel lado, el Tier 9, de la rama sueca, el Mausen, el WTF Outpants 4, el EBR T49, la GW Tiger, ojo con las Arti que nos hacen pelota, Carnarvon, bueno, IS6, T32, es una linda partida. ¿no? Bueno, nosotros nos venimos aquí a esta zona porque siempre por va siempre. Por lo general, o a veces pasa que el ligerillo eh, termina espoteando algo por ahí. No por ahí, sino por la zona de F5 más o menos por ahí. Y podemos disparar lo que se asome por allá arriba. A veces pasa, a veces sí, a veces no. El TDP que no sabe qué hacer básicamente está ahí al lado mío. Está más perdido que bocina de avión. Bueno, acá ya. Lo bueno del ligero es que espotea y ya sabe que vienen todos los pesados por ahí. Entonces yo lo que hago es. decido. Decido irme a la. a la parte de atrás. A ver lo que les dije. Voy a donde está la acción. A mí no me conviene estar ahí adelante. ¿Por qué? Porque me puede llevar un tiro de la Arti. Me puede pegar un cazatanque cualquiera que esté ahí atrás. Si avanzo donde está el 705. Una explosiva a mí me hace pelota. No me pegan 95 con una explosiva. A mí me sacan un montón. Y bueno, y acá tenemos las primeras cosas que yo no recomiendo hacer. Lanzarse a saco sin saber qué es lo que tenés. No sabe, no tiene ni idea este muchacho qué es lo que hay ahí. Tuvo la suerte de que le, le pegué ahí, el segundo tiro, lo solamente lo traqueé, lo traqueé, pero si yo era un, no sé, un caza, le pegué 484, pero si yo era, no sé, un 704, le sacaba 800, ¿entendés? Entonces hay que tener mucho cuidado, no, no lanzarse, mira ese muchacho con IS-6, con un hermoso tanque, está muerto. Por la Arti y porque yo le pegué los 484 Casi 500 le sacamos Y después la Arti lo terminó de rematar Eso es lo que digo, hay que tener cuidado Porque después uno putea y dice No, pero el IS-6 es una caca Porque no sirve No, no es una caca, está bueno Tenés que usarlo bien nada más Observá, fíjate, El 705, bueno, está poniendo ahí la chapa Hasta él solo Le pasa es que los demás no pueden avanzar seguramente Porque les están tirando de la, de la colina, supongo yo sigo tratando de buscar, de buscar árboles. El TBP, yo interpreto que el TBP para mí está mal porque como no se pinta nada en la colina, no está haciendo nada, chicos. Miren, este TBP de acá es el que está acá en C8, nuestro. Entonces, no está haciendo nada ahí. Entonces, no, no, no. A veces búsquense, rebusquen ustedes. Sean cartoneros del daño, por decirlo así. Eh, ropavejeros del daño. Busquen sus propios daño O sea, busca un lugar. Si no estás haciendo nada... Van 3 minutos de partida No pegaste un tiro Más o menos Fíjate que onda Bueno, ahí La precisión nos trolea Trato de tirarle ¿Ves que? Trato Bueno, ese tiro se va al demonio Pero fíjate que Le estoy apuntando Trato de apuntarle más o menos A la oruga Y un poquito más arriba Para que el tiro vaya Pero siempre trato de traquear. Bueno, fíjense El tiempo que estuve Sin poder disparar por errar esos tiros anteriores, como les decía, lo que yo aconsejo es que traten de guardarse los disparos porque ahora son casi 10 segundos que tengo que estar esperando, mirá a ver aquí, oruguita, oruguita, que te quiero, ven aquí bueno, no tengo un tiro seguro, no, no gasto el disparo yo les dije, no tenés un tiro seguro, no gastes el disparo Fíjense que otra vez le estoy apuntando a la oruga para que vaya ahí. Trato de traquear, siempre traquear el track con daño. Mirá cómo quedó el T32. El T32 ahí colgado. Otra vez le hago un crítico, le rompo la oruga. Lamentablemente no lo puedo. Otra vez, rotura de oruga. Chao. El T32 murió porque lo dejamos traqueado ahí. No nos dan el daño asistido, no importa, pero ayudamos a que se baje un cañón. Al Mauchen no le va a disparar a esta distancia y está angulado, así que no tiene ningún tipo de sentido Gastar una munición, ahí lo veo en naranja, rojo, ¿no? Es muy difícil de penetrarlo No tenemos un cañón tan potente como para penetrarlo Si sí tenemos un cañón que, que tiene muchas cualidades, tal vez no sea esa la, la cualidad por la que más destaque, ¿no? Penetrar un Mauchen a, no sé, 350 metros O 400 metros, no sé cuándo está Bueno, fíjense que estamos acá. Estoy ayudando al Renegade. Decido quedarme en esta zona. Porque... Si la perdemos... Yo, el TDP sigue ahí. La verdad es que después no sé cuánto daño hizo. Está el Wansu por ahí abajo. El 111 hay que tener cuidado. Porque se nos puede lanzar. Ahí se lanza el EBR. El Ligerillo. Es muy rápido. Está pidiendo ayuda. Y trato de mirar que es... es es que te trolean mucho, te trolean mucho estos ligeros es muy difícil, trato de ayudarlo al Renegade, pero creo que a lo mejor ahí, disparo para me equivoco, no tenía que haber disparado eso, pero bueno a veces uno se lanza también un como estuvieras si en el casino te lanzas un fichín, digamos uno por acá dos por acá, me potean. chao, me voy no lo pude salvar el Renegade a nuestro compa. A mí me servía tenerlo ahí, el Renegade, eh, adelante mío. Y no lo pude salvar, lamentablemente. Yo necesitaba tenerlo ahí. Un tiro. Segundo tiro rebote y ahí ya me voy. Me voy, me voy, me voy porque estoy en el horno. Llevamos 2.066 de daño. Ahora sí, corrí la camarita porque si no... Les estaba tapando el daño que vamos haciendo 2066 de daño, vamos 191 de asistido, es poquito el asistido Acá el Lansen Se decide por avanzar Le metemos un tirillo ahí Seguimos midiendo Queda ahí y le metemos Uno más Uno más, uno más, uno más 2525 llevamos chicos Por ahora No me voy a jugar a tirarle al T-49 en velocidad, en una bajada, moviéndose, estamos muy lejos, no tiene sentido a veces. Eh, probablemente no se, la, no se la vaya a pegar. Voy a ver si puedo, seguramente, no me acuerdo bien qué pasó en esta partida, pero creo que voy a ayudar acá al T-54, a liquidar ese Wansu. Y vamos, vamos limpiando de a poquito esta zona por lo menos. Me espotean Un tiro Me equivoco, me equivoco mal Ahí a, a, a lo perro No sé por qué el mouse no me disparó Menos mal que es muy, muy lento y no nos Y no nos disparó No sé si estará atrás de la piedra No, no llegué a verlo recién Y por suerte también tenemos la La ventaja de que las Artis no nos están tirando a nosotros No nos están enfocando a nosotros Gracias a Dios Primer tiro, segundo tiro, y nos lo llevamos. Adiós, Guansu. Creo que se equivoca el Guansu ahí. Una ropa aparte de él que pagó muy caro porque mmm, sabiendo que tenés un proveto con tres proyectiles, no, no sería lo mejor avanzar de costado encima contra mí. Eh, mmm, voy a buscar el Mausen directamente, ya está. Tengo tres proyectiles cargados Ahí veo que está la Arti. Eh, llevamos 2008 36 de daño. seguimos con el mismo daño asistido Bastante poquito Pero estamos haciendo una buena partida Fíjense que ya está más que nada Bastante decidida la partida ¿no? O sea, piensen que somos un tier 8 Quedan todos tier 9 casi Y un tier 8 el buen su de ellos Los quemamos por completo. No sé qué intenta hacer el motion ahí. ¿Por qué tenía cargada una explosiva? No lo sé. La verdad es que no lo entiendo. Yo soy un proveto de tiro. Un, o sea, un mediano de tiro 8. Me iba a penetrar con AP tranquilamente y me hubiese sacado unos. 500 más o menos de daño por ahí. Um, me voy a buscar a la Arty, que sé que está por acá. Me equivoco en tener cargado. Fíjense lo que es tener una, el estabilizador Que no le raza al tiro de cerca A veces pasa que le ras con esto, ¿no? Y acá para mí el T-54 comete un error Que nos puede costar bastante la partida Yo veo que están capturando Llevamos 3891 de daño No llego a salvar a, a la Artie 4 kills Piense que es una partida de tiro 8 y tiro 9 Como les decía, no está nada mal 3800 de daño Casi 3.900 Pero como siempre les digo, chicos Fíjense si el T-54 hubiese venido a ayudarme Si hubiese sido un golazo Un tiro Nos comemos 545 Dos tiros Y fíjense que yo me retiro para pegar otro tiro más Todavía tenemos vida para pegar un tiro más Y claro que sí lo vamos a pegar LBR, ya me olvidate, me, me hicieron hiper, mega archipollo. Yo necesitaba la ayuda del de T-54 aliado, que no que no vino, se quedó capturando base. Vaya a saber uno que se le habrá cruzado por la cabeza. Eh, bueno, ahí los chicos empiezan a, a pelear. Pero bueno, es así. sí, se empezaron a variar entre ellos, como siempre. Como pasa habitualmente Bueno amigos, vamos a ver los resultados ¿Cuánto hicimos? 4593 de daño No estuvo mal la partida eh, No llegamos a los 5000 y demás Porque el T-54 no vino a ayudarme Si hubiese estado yo con él acá al lado Él se hubiese encargado probablemente del EBR Y yo del... Del WTF AUF Panzer 4. Pero bueno, es así Hemos quedado solitos Vamos a los resultados, dale Vamos a ver esos queridos resultados Bueno amigos, acá estamos entonces Tenemos los resultadetes acá Fue una derrota, nos dieron maestría de segunda, disparar a matar Duelista, incendiario, rompehuesos Bueno, diez, Lo que vieron, básicamente fue lo que fue, lo que fue la partida 4593 de daño, 4 kills, 753 de, de experiencia nos dieron. Fíjense el daño que hizo el equipo también, ¿no? O sea, el mx 30 eh, hizo la mitad, exactamente la mitad de lo que hicimos nosotros. Y e incluso el otro equipo también se repartió bastante el daño. 2620 el EBR-90 que jugaba bastante bien, te das cuenta que era un jugador bastante, bastante despierto, bastante habilidoso, podríamos decir. Pero fíjense en cambio, por ejemplo, el caso del IS-6, del chico que murió al toque, el T32 también. Eh, y de nuestro lado se fue un T32 sin hacer daño, una SU-130PM, que en este mapa es una locura. Se hubiese puesto donde yo estaba y hubiese pegado. Fíjense lo que es estar en un lado u otro. Ah, y el famoso TDP. Acá está el TDP con 1480 de daño y 3 kills. Bueno, lo bueno es que se llevó a 3, pero 1480 de daño. Eh, el Renegade también 1000 de daño, el 705, 800 de daño, el 704 pegó un solo tiro. Era obvio que, que íbamos a perder, ¿no? El Ojo, un, un tanque con un cañón derp, con un cañón explosivo, 350, pegó un solo tiro. O sea, el Carnarvon, el Ojo, el 704, el 705, pegaron un solo tiro. El Renegade habrá pegado dos o tres. Pero bueno, no, no pasa nada. La cuestión es que hicimos una buena partida nosotros y... Y bueno, pudimos salvar, eh, en cierta forma, o ayudar, mejor dicho, al equipo en lo que se pudo. Perdimos 110.000 créditos, pero ganamos 177.000. En total hay una diferencia de 59.168, que fue nuestro lo que hemos ganado, chicos. Así que no, no estuvo nada mal, nos dieron dos bonitos. Y eh, experiencia eh, por dos creo que hay también, nos dieron por dos. Ah, no, no, simplemente la nos dieron un poquito más de experiencia por tener cuenta, cuenta premium y por la valerosa resistencia, 633 más mirá vos, oh, re bien no le había visto eso Bueno, 26 disparos realizados, impactos directos, 25 penetraciones, 19 de una más, distancia mayor a 300 metros, 1500 o sea que unos 3000 fueron de una distancia menor a 300 metros bueno amigos eh, espero que les haya gustado este, este replay y este análisis completo de del Progetto 46. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Si, si lo tienen, si no lo tienen. Si les gustaría comprarlo. Si, si lo han comprado. Y qué experiencia tienen ustedes con respecto al tanque. Si les parece que está bueno, como yo digo. O no. O, o se esperaban otra cosa. Porque a veces viste que vos compras un tanque. Y después tenés, o estás muy ilusionado. Y tal vez por no saber manejarlo. Te bueno. Te, te bajoneas y decís, nada pero esto es. no vale, no, no es lo que me habían dicho. Y bueno. Hasta que después le vas agarrando la mano de a poquito. Dejen su buen pedacito de like ahí, su manito de arriba que nos sirve mucho para que YouTube nos posicione bien los videitos. Compartan, compartan en las redes si pueden, me hacen un gran, gran, gran favor, chicos. Y les quiero dar también una noticia que el día 22 vamos a tener al señor Jordi, al señor QVTC jugando unos pelotones. Eh, y, y va a poder jugar pelotones con nosotros van a poder hacerle preguntas y charlar Vamos a estar en directo seguramente Él en su canal y yo aquí en el mío Así que qué bueno chicos, espero que nada, Que les guste, que la pasen bien ese día Yo seguramente la voy a estar pasando Excelentemente bien porque bueno He pegado onda con él y es un ser humano Increíble Bueno amigos, les mando un beso gigante Un abrazo para todos, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau, chau.